Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con elementos y, e imágenes vectoriales en Scribus. Vamos a colocarnos en la capa correspondiente creada para, para colocar las ilustraciones. Vamos a ir a archivo y lo primero que haremos es importar un archivo vectorial, obtener archivo vectorial. Scribus nos va a permitir trabajar con distintos formatos de, de, de imágenes vectoriales, entre ellos SVG. Recuerden que es un formato que lo podemos obtener desde Inkscape, eh, como también, por ejemplo, algunos otros, como por ejemplo WMF, AI de Adobe Illustrator, entre tantas otras opciones que nos ofrecen. Yo voy a elegir una de estas eh, imágenes y la voy a colocar acá. Si supongamos que yo necesito que esta imagen vectorial ocupe eh, el ancho de esta columna, eh, podríamos tener una opción, es colocar en la ventana propiedades exactamente el ancho, si supiéramos, el ancho de esa columna, para que eh, la imagen nos quede el ancho y se eh, redimensione también en el alto proporcionalmente. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es valernos de la línea guía. Para eso, que es el camino que vamos a ver ahora, vamos a ir a ver desde el menú ver, guías. Nos van a aparecer las guías que hemos utilizado previamente para dibujar la modulación. Y lo otro que vamos a hacer es, desde el menú página, adherir a las guías, para que justamente los elementos que nosotros vamos dibujando podamos eh, adherirlos justamente a las guías y que nos sea más fácil ubicarlos. Entonces, por ejemplo, acá, esta imagen, yo la voy a mover y con facilidad se se ubica eh, justamente según las líneas guías que yo tengo dibujadas, ¿bien? Lo siguiente que haremos es escalarla, como es una imagen vectorial, yo la puedo escalar eh, y no va a perder nitidez, para escalarla puedo estirarla apretando la tecla control y redimensionarla, entonces de esta forma no pierde cuando aprieto la tecla, eh, tecla control, no pierde las proporciones de la imagen. ¿Bien? Perfecto, ahí hemos colocado nuestra imagen vectorial. Otra opción es dibujar algunos elementos vectoriales en escribos. Nos va a ofrecer desde este menú superior eh, esta herramienta donde tenemos distintas formas predeterminadas. También nos va a permitir dibujar eh, polígonos. Por ejemplo, acá en propiedades podemos dibujar Polígonos de 4, de 5 puntas, si tilde, por ejemplo acá de 5 puntas, un pentágono, y si tildo esta opción, perdón, ahí se va a transformar en estrellita y también la puedo curvar. Bien, vamos a, a suponer que yo necesito dibujar un rectángulo que ocupe dos renglones de nuestra rejilla base, para eso voy a seguir utilizando las líneas guías para dibujarlo con facilidad. Y voy a arrastrar una, supongamos, hasta acá. Escribus en ese sentido nos va a permitir trabajar con muchísima precisión. Y aquí la otra. A ver, vamos de vuelta. Ahí, bien. Una vez que tenemos ubicadas las líneas guías, vamos a elegir herramienta rectángulo. Y ahí queda dibujado nuestro elemento. Supongamos que yo necesito pintar este rectángulo desde la ventana propiedades, la última opción de colores. Eh, voy a poder eh, colocarle colores que ya vienen predeterminados en Scribus. Y también Scribus va a tomar los colores de las imágenes vectoriales con las que hayamos trabajado, con mejor dicho, que hayamos colocado en el documento previamente. En este caso, por ejemplo, está tomando los colores de esta imagen, bien, que podría yo reutilizar. Eh, también me va a permitir, eh, desde el pincelito este que está al costado, el tachito es para el relleno, el pincelito es para el contorno. Por ejemplo, podría yo quitarle el contorno si necesito de este rectángulo. A su vez, nos va a permitir eh, crear colores, eh, si necesitamos un color específico, nos va a permitir hacerlo desde edición, editar, perdón, colores. Y acá, por ejemplo, podemos decirle eh, crear nuevo color. Bien. Nos va a permitir elegir eh, modelo CMYK, trabajar con modelo semicado con modelo RGB. Puedo elegir el color que necesito o tipear algún código partic en particular para eh, poderlo después guardar a ese a ese color fíjense que acá eh, escribo me está advirtiendo que eh, este color podría estar fuera de la gama de color del perfil de la impresora actual es decir me está haciendo una advertencia respecto a esto de la gestión de color que hemos visto es decir que este color en rgb podría no estar dentro de la gama de la impresora bien en este caso nosotros no estamos haciendo gestión de color, pero eh, podríamos de repente buscar algún otro color que no sea tan, ahí está, tan brillante y al menos que no tenga esa opción de, esa advertencia de fuera de gama de, de color de impresora, digamos, fuera de gama del espacio de, de impresión. Acá el nuevo color le vamos a, lo vamos a denominar. Pueden elegir el, el nombre que quieran. Y ahí le vamos a dar aceptar. Entonces, una vez que he generado el color, desde propiedades voy a poder ver, visualizar, tengo que tener el tachito eh, tildado, ahí está, y utilizar el color cualquiera de los que haya generado previamente. Otra opción que nos va a, eh, nos va a ofrecer Scribus es la de la herramienta acá en ventana, menú ventana, alinear y distribuir. Nos va a permitir alinear relativo a, por ejemplo, a la página o a los márgenes. bien. Entonces eh, nos va a permitir alinear los distintos elementos en la página y también nos va a permitir distribuir elementos con estas opciones eh, de manera simple y, y sencilla para, bueno, para agilizar el trabajo.